Marginal, lo hacemos por diversión. Hey, baby, baby, to me Y es que baby, tú Se percata, no se percata, y no sé, mi alma sola se delata, delata. ante de tu ser, bella mujer. Mm -hmm. Es que, baby, tú, tú mm -hmm. tienes algo en tu mirada que me mata. Y grito a los cuatro vientos pa' verte Aún sigo pensando que es difícil tenerte Nena, mírame a los ojos Aunque duela, yo le pediré a la muerte Que, que ese sea multicena. Y es que quiero darte un beso No importa si el castigo es irme preso Contigo voy a la luna y morreré no A comerte cada día hasta el sobrepeso Será tu signo, soy de Tu forma de pensar Me dicen directamente que algo estoy haciendo mal Y yo tomaré el riesgo, no me importa más Con tal de que te tenga, yo me siento como un animal. Y tú me pesa, te voy a casar. Si hay alguien más, lo pongo en payas. Que razones hay muchas para poderte amar. Es que, baby, tú tienes algo en tu mirada que me mata. Algo que al parecer nadie se percata. O ningún moto, tú eliges si besarme o me vuelvo loco Las manos agarrarte y apagar el foco Cansados de licor y de tanto pelear Salimos del bar sin poder caminar Ya lloré en mi vaso y tequila mamá tequila. Se fumo un cigarro para tranquilizar yeah. Me miras, de cerca me miras Cada vez más de cerca Entonces jugamos al ciclo Nos Miramos cada vez más de cerca y los ojos se atrasan. Se acercan entre el... sí, se sube al y los ciclo que se dura. La...